El Ranking Internacional Webometrics evalúa los repositorios institucionales por el número de productos visibles, consulta de los usuarios, disponibilidad de archivos y citas a través de Google Académico. En su evaluación, enero de 2017, nuestra universidad a través del repositorio institucional refrenda su compromiso con la sociedad y es reconocida al obtener las siguientes posiciones. A nivel nacional, hoy somos una de las tres instituciones líderes en el país. En América Central somos el cuarto repositorio, ocupamos el lugar 53 en América Latina y en el mundo escalamos 106 posiciones, ocupando el lugar 727. El compromiso de cada uno de los espacios académicos, a través del depósito y la consulta, dan cuenta de la adopción de una cultura de acceso abierto en el quehacer universitario. Gracias por tu contribución a este logro. El acceso abierto lo hacemos todos. Ven y súmate. Gracias.